Cuando alguien te quiere, se nota Cuando alguien te olvida, se nota Cuando alguien vela por ti, se nota Cuando alguien te odia, se nota Y puede ser que tú lo notes Y puede que mi amor lo notes y puede que reconozcas que te amo, y puede que lo notes cuando te canto. Me levanté con ganas de esta canción, no sé por qué comencé a escribirla, y noté que las ideas me corrían. Y noté como mi mano sola escribía En pandemia todo a todos nos cambió Acabamos cada uno en otra habitación Estábamos viviendo una sin razón Jugaban con nosotros y con nuestro corazón algunos acabaron en la droga, otros rompieron lo bello de la vida. Otros dejaron el amor de costado, nosotros uno del otro siempre al lado. Cuando alguien te quiere se nota, cuando alguien te olvida se nota.